Thank you. Buenas noches a toda la audiencia que se conecta con charlando en intimidad muy buenas noches después de una temporadita del mes de abril eh, fueron muy pocas las veces que nos pudimos ver en este programa pero nuevamente estamos por acá eh, comenzando y comenzando con un mes muy especial el mes de mayo el mes de las madres así que este mes va a ser un mes especial para aquellas mujeres esforzadas y valientes que que, que bueno, que hemos tenido el privilegio de ser madres. Así que le damos la bienvenida a toda la audiencia que se conecta en esta noche, a la gente que está conectada, a la gente que se va a conectar más adelante y a la audiencia que nos ve por diferido, porque de pronto en, esta, en este horario les queda muy difícil verlo, pero si nos sigue viendo por diferido, ve los programas, sigue muy de cerca todos los temas que hablamos. Así que muy buenas noches, gracias por estar ahí conectados, no sé cuántas personas están conectadas en este momento, si sí, ya hay personitas conectadas, hay cuatro personas conectadas en esta noche, bienvenidos. Eh, les agradecemos que empiecen a enviar este link para que la gente se conecte. En esta noche tenemos eh, un tema súper especial, eh, vamos a arrancar con un tema eh, súper chévere y tenemos una amiga invitada, tenemos a Paola Higuera. Es una gran mujer, una salmista, eh, madre profesional, eh, bueno, una mujer de Dios, que hoy está con nosotros acá acompañándonos. Y bueno, queremos darle la bienvenida a toda la gente. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para su vida, así como la va a ser para nosotros, como ya ha sido desde el momento que pensamos en, en Paulita, eh, para nosotros ha sido de bendición desde ya. Así que bueno. Eh, Paola Higuera es una salmista que está ahorita mismo, eh, reside en Estados Unidos. Ella estuvo con nosotros en el proyecto de Volveremos a Soñar. Eh, fue espectacular poder trabajar con ella. Hemos venido, eh, han sido pocas las veces que de pronto nos hemos comunicado, pero en ese tiempo hemos sido bendecidos por ella de una manera impresionante. Así que sé que esta noche usted va a ser bendecido por esta mujer, por su testimonio, por toda la experiencia que ella ha vivido como madre. Y por el legado que ella está construyendo para sus hijos. Porque el tema de esta noche es eso. El legado que nosotros como padres, como madres, especialmente nosotros las madres, podemos dejarle a nuestros hijos. Y bueno, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida en esta noche a Paola Higuera. Paolita, bendiciones. Eh, esperemos que ya esté por acá. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Hombre, oh, qué bien, Paolita. Qué bueno tenerte nuevamente por acá cerca, Intimidad van. Eh, te quiere mucho y nosotros te queremos mucho, admiramos tu ministerio. Gracias no por es. aceptar la invitación. No, Gracias por es un placer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi Pau estaba contándole a la gente un poco de Paola, pero yo estoy hablando muy por encima de tu vida. Así que bueno, en esta noche... Hay mucha gente que puede que te conozca, que te haya visto, pero hay poca gente que tal vez no te conozca. Así que queremos que nos, nos hables un poco eh, de quién es Paola como madre, como mujer, como profesional en el área ministerial, en el área familiar. Cuéntanos un poco de ti, Paola. Ay, el ser madre ha sido uno de los hermosos regalos que Dios me ha dado. Eh, yo no podía tener hijos. Fue algo bastante difícil, perdí en total como cuatro bebés. Mi hija Valeria es un milagro de Dios, es un regalito que Dios me dio y, y de tener la oportunidad de, de tenerla, de verla crecer, de ver cómo se está formando ya una señorita, eh, de ver cómo sigue tus pasos, porque los hijos siguen nuestros pasos, ¿no? Y también le doy gracias a Dios de poder conocerlo, de que haya llegado a mi vida y poderle ofrecer esta vida diferente a mi hija. Porque puedo yo decir que fue un antes y un después de, de haber llegado a los pies de mi Señor y, y poder ofrecerle cuánto no hubiera dado yo por haber tenido esa oportunidad de haber crecido en un hogar cristiano. Y bueno, Dios sabe cuándo llega. ...y me hace muy feliz saber que esta es la base que le estamos dando a mi nena. ¡Qué bueno, Paola! La verdad es que no conocíamos... ...yo no conocía especialmente, yo no conocía eh, esa parte tuya de que pronto no puedas tener niños... ...pero qué bonito que Dios, o sea, haces parte de, de los milagros de Dios... ...de eso que, que hace Dios en nuestra vida tan maravilloso... ...que marca la historia de nosotros como personas... Y que sé que ha sido de bendición para mucha gente y esta noche va a ser de mucha bendición para muchas madres o mujeres que de pronto todavía no han podido tener sus hijos. Qué bendición poder sí. escuchar esa parte de tu vida. Y bueno, ya escuchamos como madre, como mujer, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy salmista y le sirvo a mi señor primeramente. También soy enfermera eh, aquí en los Estados Unidos, trabajo como enfermera independiente es más, todavía estoy con un uniforme porque no alcancé a cambiarme <risa> eh, amo mi profesión porque por medio de, de la salud también puedo hablar de Dios y Dios también tiene esa manera de sanar a la gente y ser como un instrumento de él pero amo profundamente servirle a él esa es mi pasión ese es mi deleite poder servirle a Dios Créeme que te entiendo mucho, Pau, porque, bueno, todos los que, que podemos disfrutar de ser salmistas del Padre, eh, experimentamos eso que tú estabas diciendo en estos momentos. Es apasionante, eh, yo creo que se vuelve algo súper importante en la vida de nosotros como salmistas, como adoradores. Así que, bueno, qué bendición tenerte por acá y que tu testimonio hoy nos pueda bendecir a muchas mujeres. Bueno, Paulita. Eh, háblanos un poco de tu familia. Ya me dijiste que tienes una sola nena. Eh, ¿Vives actualmente sola? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de tu vida? ¿Cómo es el diario vivir? La gente quiere conocerte aún más. Bueno, yo vivo en la ciudad de Orlando. Me vine a vivir a Estados Unidos ya hace uh -huh. 15 años con mi esposo y mi niña. Como te decía, eh, un hogar que no tenía Cristo, un hogar muy disfuncional. Eh, mi esposo tomaba mucho trago, eh, tenía problemas de infidelidad, así que, que sí fue un tiempo bastante difícil, viví un tiempo en Miami, después llegamos acá a Orlando, eh, en una crisis muy fuerte matrimonial, cuando decidí ya no seguir más con él, eh, nos dimos como la oportunidad de buscar una terapia. En este país no es fácil conseguir terapia porque son muy costosas. Yo venía de la iglesia convencional, no encontré la ayuda ahí, desafortunadamente. Eh, o no se me dio, si me entiendes. Y recordé que en las iglesias cristianas daban esa terapia. Eh, había una iglesia frente a mi, a mi casa, que es mi casa hoy en día. Se llama Centro Cristiano Dios de Pactos. Y yo timbré. Y lo primero que dije fue ustedes dan terapia a pareja. Y lo más lindo es que sí, sí, claro. Aquí damos terapia, pero yo encontré cristoterapia. Que fue lo más hermoso. Conocer de Dios. Conocerlo a Él. Eh, hizo un vuelco en mi vida. Mi esposo estuvo conmigo muy, un, un tiempo pero pues desafortunadamente volvió de hecho para atrás, volvió y se salió. Eh, fue un tiempo muy difícil porque sabes que a veces cuando nosotras las mujeres, eh, las esposas, las mamás, conocemos o tenemos la verdad primero que el esposo es un poco difícil porque tendemos como a, a volver religiosidad nuestro amor por Cristo y el desespero de que ellos sean salvos y que ellos quieran conocer de Dios nos hace cometer muchos errores ¿Mm? eh, hacer lo que tiene que hacer Dios en ellos por ejemplo ¿ya leíste la Biblia? vamos al servicio pero si estás escuchando la pero ¿sí me entiendes? y muchas veces nosotros somos esa piedra de tropiezo en nuestros esposos y en nuestros hijos y yo fui una de esas Tenía tanta ansiedad de que mi esposo fuera consciente, se enamorara de Dios perdidamente, que lo que hice fue, fue ser una piedra de tropiezo en su vida. Y lo hostigué. Y a veces yo veo desafortunadamente que muchas mujeres cometemos ese error. Eh, se sale, entonces también empiezo a cometer muchos errores como esposa. Del mismo desespero de que él volviera a los pies de Cristo eh, lo hostigaba en el sentido de que estás tomando, por qué estás tomando cuántas cervezas estás tomando mirándole el teléfono pero entonces iba y le oraba a Dios Señor, pon la mano acá entonces después Dios me muestra y me dice cómo la voy a meter si es que tú la estás metiendo toda yo no voy a hacer nada si tú no me dejas yo soy de un temperamento sanguíneo colérico entonces para mí es difícil callarme eh, o, o tener que y en esa época mi mente era de que de que como que tú sabes en Colombia se dice me la va a montar, me la va a velar <ríe> yo pensaba así y entonces como a no dejarme cierto era como una guerra de que no nos dejáramos el uno al otro pero Dios me confronta mucho como esposa me confronta, me muestra mis errores, me muestra por medio de un sueño, me mostró mis errores, me mostró lo que yo estaba ocasionando, y, y, y yo cambio. ¿Qué fue fácil? No. Morderme la lengua dolió, mucho dolió, pero empecé a permitir que mi Señor obrara en mí, empecé a, a, a luchar contra mí, mi carácter, mi, mi forma de ser, a moldearme, o sea... Yo decidí ser esa esposa que Dios dice en la palabra, se lo merezca o no se lo merezca mi esposo, yo decidí cambiar, porque yo no cambiaba y entendí que yo no cambio porque mi esposo cambie, o esperemos a que él cambie y yo cambio, no, porque al final el momento es que cuando Dios te llame, tú tienes que rendir cuentas, y tú no Así le puedes es. ir a decir a Dios, no señor, es que mi esposo no cambió, por eso yo no cambié, no, no vale, ¿cierto?, al final alguien tiene que empezar a cambiar para que Dios empiece a orar. Eh, pero como buen papá, a veces nos duele los pavos de él. Yo duré sabiamente cuando lo comprendí, clamándole al Señor de rodillas. Todas las mañanas yo le oraba por mi esposo, yo le pedía por, por él, por su alma, porque volviera a reconciliarse con él. Me arrepentí mucho de haber sido esa mujer... Eh, piedra tropiezo en la vida de mi esposo y le pedí a Dios esa oportunidad eh, en el año 2017 mi esposo eh, decide confesarme que me había sido infiel que lo perdonara y yo ya estaba aburrida, yo dije ya nomás más, yo voto la toalla pero a los dos días él le empieza a doler la cabeza y lo llevo al hospital y le encontraron un tumor en el cerebro yo dije, ay Dios, yo te estaba pidiendo que lo cambiaras. ¿Qué pasó? Yo le decía a Dios que yo esperaba que él se sanara, pero que yo no iba a volver con él, que yo me iba a divorciar. Me tocó ir a pedirle, a decirle a él que lo perdonaba para que se fuera a la cirugía tranquilo, pero yo no lo estaba sintiendo, corazón. Cuando él sale, él se le complica, le da hidrocefalia, entró en coma, me dice el doctor que él no iba a pasar de esa noche. Ahí ya cambió mi oración. Señor, yo lo perdono, pero no te lo lleves. Eh, Dios me responde con la primera canción que yo eh, grabo y la que me escribí, que fue Levántame. Me lo dio con esa promesa de sanidad y que mi esposo iba a ser levantado. Y así fue. Mi esposo fue levantado. Eh, pero él cuando regresó, regresó sin memoria. Y yo digo que ahí ya Dios me trató a mí. Porque dime yo cómo iba a enojarme o a reclamarle a una persona que no se acordaba lo que me había hecho. Dios lo transformó de una forma impresionante. Me dio pero, el hombre que yo le estaba pidiendo. Enamorado de Dios. Un evangelista, un predicador, un hombre de Dios completamente. Eh, le dieron un año de vida, pero Dios cayó la boca de todos los médicos. Eh, sorprendía mucho su. su Cómo él reaccionaba a todo lo que fue el transcurso de la enfermedad. Eh, restituyó su vida con Dios. Restituyó su matrimonio. Restituyó la relación con su hija. Eh, pero hace, uh, hace en agosto del año pasado, nos dicen que volvió el cáncer y que ya volvió terminal. No creas, fue un momento muy difícil del cual yo le dije a Dios, ¿Qué pasó? ¿por qué? Si yo lo único que he hecho es servirte y hablar de tus milagros y hablar de tus prodigios, ¿qué pasó? Pero Dios, en medio de esa pataleta que le hice, me explicaba que todos tenemos esa, esa, esa fecha de ida. Todos la tenemos. Y mi esposo la tenía hace cinco años. Que más bien le diera gracias a él porque me lo regaló cinco años y me lo regaló a restituyéndose con él o sea que ya iba a estar yo segura dónde iba a estar mi esposo hace cinco años ¿no? Eh, fue un proceso doloroso pero también al mismo tiempo muy bonito eh, Dios nos enseñó a ver la muerte de otra manera a creer en esa promesa que él habla de que tiene un lugar especial para nosotros y pues realmente esa es nuestra fe saber que vamos a tener una vida eterna que nuestro, nuestra carne obviamente va a doler, que la persona se va a extrañar, pero el consuelo y la paz que uno siente de saber de que en mejores brazos no va a estar, que son los brazos de papá. Mi esposo partió con el Señor hace tres meses, pero Dios sigue revelándose en mi vida y me sigue dando cosas tan bonitas como el consuelo del que yo nunca había experimentado, un consuelo tan grande, es algo sobrenatural. que me duele? Claro. No te voy a decir que no. Claro. No te voy a decir que hay días que no amanezco triste. Eh, no te voy a decir que hay días que, que sí, son fuertes, porque se extraña a la persona. Es alguien a quien yo amo y que no está. ¿Mm? Pero también, al mismo tiempo, siento el abrazo de Dios. Siento la paz de Dios. Esa ese versículo que habla de que la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo estoy viviendo en carne propia, y te puedo decir que no lo entiendo, pero es cierto, es cierto porque a mis fuerzas y a mí, yo estaría destrozada, eh, sin ilusión alguna, pero no, eres el que me tiene de pie, eres el que, el que cuando lloro me consuela, el que limpia mis lágrimas, y el que me da esa paz, y el que, yo dirán que estoy loca, <risa> pero yo siento su abrazo, yo siento Así su es. abrazo, yo siento su, su amor, yo siento su consuelo, por eso tal vez hay mucha gente que dirá, no, ellos son locos, porque están en gozo en medio del dolor, o simple y llanamente muchas personas que podrán pensar, no lo quiso, no le importó, pero no es eso, es que cuando nosotros tenemos ese Dios vivo y real en nuestro corazón, Así sea el dolor más grande que tú tengas, porque yo te puedo decir que, claro, se siente. Pero, pero al mismo tiempo está esa paz, al mismo tiempo está ese amor de él. Y ha sido lindo porque hoy veo su propósito también en mí, en el sentido que he podido hablarle a la gente. Y le he podido decir, ¿sabes qué? Mira lo que tengo, pero estoy de pie. Mira okay. lo que estoy viviendo, pero estoy de pie. Lo tengo acá. Dios vive en mí, es el que me levanta, es el que me fortalece, es el que levanta mis bracitos cuando yo ya no puedo más. Es real. Total. Total, Paola. qué bendición que nos hayas podido hablar de tu experiencia, de la pérdida, que aquí en la tierra para muchos es pérdida, pero para nosotros es gracias cuando nuestros seres amados se van con el Señor porque si nosotros hemos entendido su palabra, sabemos que va, una, va, va a estar con el Padre, va, va a disfrutar de lo que a nosotros se nos prometió y que cada uno de nosotros en algún momento va a llegar a ese momento, ese momento va a llegar a la vida de uno. Tú dijiste algo, hay una fecha para, para cada uno de nosotros, pero qué bueno que, que cuando llegue esa fecha eh, Dios nos encuentra haciendo la voluntad de Dios y qué bonito que Dios te haya permitido tener a tu esposo cinco años contigo, y de qué manera extraordinaria Dios obra de las maneras que uno no se imagina. Qué bueno, Paola, qué bendición poder escucharte, poder escucharte hablar con tanta fortaleza. Eh, y sé que la fortaleza que, con la que estás hablando en esta noche, es nadie más la puede dar sino el Padre. Porque sí. nosotros en nuestra humanidad podemos, podríamos estar destrozados, tal vez renegando, como en algún momento de pronto le, le hiciste preguntas a Dios pero cuando él es quien trae el consuelo, las cosas son totalmente diferentes y a otro precio. Y la gente se puede sí. estar imaginando muchas cosas, pero tú sí sabes lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que seguirá haciendo sí. de aquí en adelante. I Amén, mean, bueno. Sí. Sé que esto está siendo de bendición para mucha gente y será de bendición para la gente que se lo está viendo por diferir, que mm. se lo va a ver por diferido. Qué bendición poder aprender de otras personas que han vivido procesos fuertes, pero que ese proceso ha sido la fortaleza de su vida. Gracias, Pau, fortalecer nuestra Dios, fe. Dios me ha dado los mejores regalos en medio del dolor. Y Así conocerle es. a Él. Por eso yo no paro de servirle. Por eso yo no paro de alabarlo. Eh, a mí, Para mí, servirle a Dios y cantarle a Dios es oxígeno en mi vida. Es un refresco. A veces no entiendo cuando las personas dicen, eh, no, mira, es que estoy con problemas, voy a bajarme de, de servirle a Dios por un tiempo, porque necesito un tiempo para mí. Yo no soy de esas. Yo más bien digo, necesito más, por favor, déjame déjame servir, porque ahí es donde yo, yo me refresco. Mira, eh, mi esposo me dio muchas enseñanzas en octubre del año pasado. Teníamos una gira en Colombia, en Bogotá y en Medellín eh, por una canción que estábamos promocionando que se llamaba Corre a mí. Íbamos a llevarle zapatos a los niños con necesidades y teníamos esto montado desde el mes de abril del año pasado. Y llegó octubre, mi esposo ¡pum! dejó de caminar de un momento a otro, o sea, faltando una semana para viajar. Eh, empezó malito, malito, malito y yo desesperada decía no, yo no puedo ir voy a poner a alguien allá para que cante de la parte mía la canción, va el chico que canta conmigo, corre a mí, o sea, esto no se trata de mí, se trata de Dios, váyanse, y mi esposo me dice, si tú no vas ahí sí me muero, tú tienes que ir, y yo lloraba y en contra de mi voluntad porque era como dejarlo a él. Además, él empezó como a perder muy rápido todos los días facultades. Y yo decía, yo me voy, porque eran seis días nomás, pero yo me voy seis días, no sé cómo lo voy a encontrar. Eh, mi hermana, que es una bendición, y mi cuñado dicen que se quedan con él. Y yo voy llorando en el carro con él, diciéndole, dime que me quede, por favor. Déjame quedarme contigo, yo me quiero quedar contigo. Y me dice, Pau, ¿quién está primero? Y yo le digo, pues Dios, ¡ah! Qué fácil es decirlo, ¿no? Tú puedes decir, sí, Dios está primero. Este es el momento que tú le vas a demostrar a Dios que Él está primero. Tú no me estás descuidando como esposa, me estás dejando en buenas manos. Así que ve a demostrarle a Dios quién está primero. Y te vas a ir. Y yo le he servido a Dios hasta último momento. Eh, un día antes de fallecer mi esposo, yo serví en la iglesia. Aquí lo dejé con la enfermera, agonizando, y me fui a servirle a Dios. La gente me miraba y decía, wow, pero estás aquí! Sí, porque ahí es donde yo encuentro el consuelo de él. Ahí es donde yo encuentro su abrazo. Y yo creo que tal vez por ese mismo lugar que yo he puesto a Dios... Precisamente por eso, yo creo que Dios me ha dado ese consuelo tan grande. Qué bendición, Paola. Gracias, gracias, de verdad que nos bendice tu testimonio. Muchísimas gracias, mi Pao. No, gracias a Dios. Eh, eh, <risas> sí, señora. Eh, que Vamos a, a, a irnos un poquito a, al tema maternal. Tú me, nos contabas al principio que no hayas podido tener niños, tuviste más o menos como cuatro abortos, después de cuatro abortos llegó tu nena, ¿cuál fue la experiencia que viviste cuando supiste que, la, que estabas esperando y, y que yo no lo creía. Habis? Yo no lo creía y mira que en ese momento yo no estaba en los pies de Dios pero una noche llorando yo abrí la palabra de Dios y hablaba de que algo como que veía, iba a ver los hijos de mis hijos crecer y y yo me aferré a esa promesa, sin, sin conocer de él. Y pues, llegó Vale, y ha sido un regalo hermoso. Ella también canta. Y tú okay. no te imaginas lo que yo siento cuando yo me paro en ese altar con esa niña. Eh, la estoy formando. La estoy formando no solo como, como la forma una mamá a una niña, en, el, en todo aspecto de la vida la estoy formando como adoradora de Dios ese es el qué legado bonito. que le estoy dando a mi nena qué eh, lindo yo le hablo mucho, le hablo de la importancia del altar, le hablo de la importancia de adorar a Dios le explico que, que para ser un adorador y tú lo sabes hay una amiga que dice que tenemos que tener callito de adorador callito, una piel fuerte de adorador una persona que tenga la piel blandita no, no aguanta porque es una posición muy fuerte, porque es muy poderoso la alabanza. Es esa Así punta es. de lanza donde llega a hacer ese mover del Espíritu Santo. El otro no le gusta, entonces vamos a ser muy atacados. Y si Así no tenemos es. ese callo formado, podemos fallecer. Así y, es. Y le estoy formando el callo. Mi, mi pastor dice que a los hijos les forma el callo en las manitas. Pero yo se lo estoy formando a ella en su cuerpo y en su carácter, para tener carácter de adoradora. Porque no es solo pararte a cantar, porque eso lo puede hacer muchas personas. Pero pararte a adorar a Dios, eso es de guerreros. Así es. Así es. Y qué bueno que acabaste de mencionar la palabra legado, porque es lo que estamos el, el de lo que estamos tratando de hablar en esta noche. Eh, y todo lo que tú estás diciendo en esta noche, yo sé que está haciendo de bendición para muchos padres que estamos tratando de dejar un legado eh, en nuestros hijos. ¿Y quién más que nosotros, como madres, podemos dejar algo, un legado muy especial en nuestros hijos? Eh, quisiera que nos contaras antes de, de pasar a, a, a hablar un poco más del, del legado que estás construyendo para tu nena. Eh, qué anécdota ¿Nos, nos puedes contar qué te pasó cuando, cuando la tuviste en tus brazos por primera vez cuando fuiste madre primeriza porque este todos nosotros tenemos una anécdota por lo menos a mí, cuando yo vi por primera vez a mis hijos yo quedé en shock a mi primer hijo porque bueno yo tengo nosotros éramos dos hermanitos mi, mi hermano y yo eh, pues ahorita mismo estoy yo sola mi hermano partió a la presencia del Señor hace nueve años eh, fue un tiempo duro, y, pero cuando éramos muy niños eh, nosotros pasábamos peleando como perrito y gatico <risa> los dos. Y resulta que el prim mi primer hijo cuando a mí me lo ponen en la cama yo quedo en shock porque era una cosa exacta a mi hermano, o sea yo lo miraba y yo decía parece que tuviera mi hermano aquí a mi lado, y todo el mundo me decía, pero ¿qué tiene yo no, yo no reaccionaba. Para mí eso era como que, Dios mío, o sea, yo pensé que se iba a aparecer de toda... en, en bueno, ya ellos ya ellos han ido cambiando y se han ido pareciendo a su papá, pero en mi primer hijo, cuando nació, era súper exacto a su tío. Y yo quedaba así como que, Dios mío, yo sé que peleaba bastante con mi hermano, pero no pensé que eso iba a ser que se pareciera tanto. <risa> entonces uno siempre tiene una anécdota que recordar cuando los ve a ellos quisiera que nos contaras un momentico que hayas pasado con Vale Ay, Vale venía grandísima eh, esos cachetes de ella se veían desde la ecografía eh, a veces me decían no, eso es más líquido que bebé no, Valeria era grande gracias a Dios fue cesárea porque uy Dios mío, yo no me la imaginaba haberla tenido natural ella nació pesando Casi 4 mil gramos. Uh, Normalmente grandota. un bebé son 2 mil algo y ella, ella fue 3990 mil y algo. Entonces, la ropa primera no le quedaba, no le cerraba. Entonces <ríe> yo me acuerdo tanto que, que el, el doctor me dice la cesárea y cuando la saca me dice, ¡Ay, esta niña nació criada! Y me la mostró así y salieron esos cachetes. Yo me puse tan feliz, lloré, me dio un ataque, así como yo digo, de, de verla. Esa noche yo no dormí, yo la miraba, la, la, la detallaba toda. Fui una mamá, ay Dios mío, como claro, como fue tan difícil con ella. Claro. Y sí, sus primeros años fue una mamá súper sobreprotectora, pobrecita yo no la dejaba, que se, nada, que pobrecita que me cayera, que pobrecita que le pasara algo, no, así sea mi esposo que la fuera a sacar, yo sufría, era terrible, hasta que ya cuando yo me di cuenta y cuando conocí al Señor, que yo tengo que descansar en Él, y Él me dio una promesa, entonces eh, ya he aprendido a descansar y a, a soltarla, porque sí, sí, fui una mamá demasiado, demasiado. No, pero contenta. por toda la experiencia que te tocó vivir, claro, uno, imagínate, fui yo sobreprotectora que, bueno, tengo tres niños, ya tengo tres niñitos y, y, y, bueno, gracias a Dios nunca tuve una pérdida de bebé, pero yo fui bastante también sobreprotectora, mi esposo era quien me decía, por favor, amor, suéltalo. Sí, así es, mi esposo, ya déjala vivir. Yo no, que, caigo, que le puede pasar, no, que ay, no. No, sí. Y uno, como mamá, siempre trata, uno siempre tiene ese instinto protector. De sí. por sí, uno, como madre, viene con ese instinto empacadito en uno. Sí. sí. Sí, entonces, eh, bueno, me imagino todo lo que lo que le tocó vivir a Dali vale y lo que te tocó vivir a ti también, sí. pero qué bueno que podamos contar esto, estas anécdotas y podamos reírnos un rato de lo que, de lo que que de todo lo que Dios nos ha permitido vivir, porque todo obra para bien, ¿verdad? También, y bueno, vamos sí. a, a, a saludar un poquito a la gente que está conectada ahorita en estos momentos, no sé cuántas personas siguen conectadas, eh, vamos a saludarles. A todos los que están acá, que han saludado. Javier Antonio Mesa, saludos para todos. Bendiciones, Javier. Bendiciones. live María Hernández, bendiciones para todos. Gracias, Lai, por estar allí con, conectadita. Eh, a estas son gente que todos los martes cuando tenemos programa están acá con nosotros, pegaditos. Cristian bendiciones, gloria a Dios, saludos y bendiciones, dice Cristian, qué bendición tener la Diana Rodríguez, se está mandando por ahí corazoncitos, eh, hay mucha gente que está conectada, ahorita, mujer valiente te mandan a decir, de verdad que eres una valiente y guerrera, mi Pau. Inés Ay, Borges, Dios. qué bendición las experiencias de otros para nosotros seguir avanzando y creyendo en Dios, así ¿Sí? es. Así es. Ahorita mismo tenemos 20 personas conectadas en este momento. Qué bendición que estén ahí conectaditos y no se desconecten. Vamos a seguir hablando y sé que va a ser de mucha bendición lo que vamos a a a lo que tiene Paola que seguir contándonos y enseñándonos en esta noche. Y bueno, Paola, hablando un poco, quiero quiero hablar un poco de, hace bueno, ya ahorita nos contaste el proceso que viviste con tu esposo todo lo que Dios te permitió vivir y, y sé que, o sea, Dios ha estado en el proceso, eh, ha sido un poco difícil, eh, pero ¿cómo han ido afrontándolo como familia tú y tu nena? ¿Cómo ha sido el tema de afrontarlo? De, sobre todo para ti como mamá ayudarla a ella, porque ella, eh, este, tú perdiste un esposo, pero ella... Eh, le tocó ir, ver partir a su, a su papá Sí, mira, yo, per, yo perdí a mi mamita cuando tenía 10 años y esto me ha enseñado mucho a poder entender a mi hija y poder eh, ir guiándola poco a poco ha sido muy difícil obviamente también para ella pero ella también ha visto la sobrenaturalidad de Dios eh, ha sido tan lindo porque es que Vales muy madura tengo amigas que dicen que vale, parece mi mamá, porque yo soy desvirulada, yo voy, por ejemplo, vamos a algún lado y yo voy dejando el bolso, yo voy dejando la chaqueta, ella va cogiendo todo, ella me va recogiendo todo. Qué linda. Vamos a un restaurante y mamá, no te comas eso que te va a sentar mal, no te lo comas, yo no respondo si tú te lo comes, mira mamá, no te comas eso, ella, ella es que así era mi esposo conmigo entonces ella también es muy, también muy muy protectora conmigo, muy consoladora, muy atenta. Entonces ha sido como tiempo de que si yo estoy triste, ella me da ese amor, ese consuelo, y si ella está triste, yo lo hago. Entonces, como al principio, eh, tratar de, de no demostrar ¿sí? eh, lo que yo estaba viviendo, o el dolor que tenía, porque sentía miedo de que ella se fuera a desboronar. Eh, pero también uno se tiene que permitir el dolor y uno también se tiene, los hijos también a uno lo tienen que ver débil uno sí. es un ser humano, no podemos Así. estar mostrándole a nuestros hijos que somos los, los superhéroes <risa> y ellos también tienen que ver el dolor eh, y, y también que ver que a veces mamá no, no se siente bien también he aprendido de que Valeria se ha dado cuenta de que cuando mamá se equivoca, tiene que pedir perdón. Y darle también esa humildad y ese amor y decir más ¿sabes qué? Mamá se equivocó, perdona. Porque eso también les enseña a ellos a, a ser humildes. Mi hermana me hablaba ayer algo así, que nuestros papás y los papás de nuestros papás era la ley de que yo tengo la razón y punto. <ríe> ¿Sí me entiendes? Porque esa era nuestra forma de crianza anteriormente. Sí. Tú no le dices nada, papá, mamá y se tiene la última palabra y punto, nunca te decían discúlpame porque no, no veníamos de esa cultura y qué lindo poder mostrarles también a nosotros a nuestros hijos, esa parte de debilidad y esa parte de humildad y el aceptar nuestros errores, porque así mismo ellos van a poder hacerlo cuando enfrenten el mundo así es así es eh, es un trabajo duro que te está tocando pero sé que cuando tenemos al Señor de nuestro lado, el trabajo se hace más, más sí. liviano. Sí, sí, es a lindo. Eh, ella a veces me dice, estoy enojada. Claro, mi amor, es normal. Es normal que estés enojada. Lo que no es normal es que te quedes. Entonces, vamos a orarle a Dios, vamos a, a, a clamarle y, y le he enseñado que de esa manera podemos ir superando las cosas, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, mi linda, qué bueno, qué bueno que, que en todo este proceso esté Dios y que pues vayan juntas de la mano aprendiendo. Uh -huh. eh, qué bueno que aprendamos como padres a que nosotros somos vulnerables también, que nuestros hijos también lo miren y puedan ir aprendiendo de eso. No podemos evitarles que pasen momentos duros, aunque a nosotros nos parezca que, que como padres tenemos que ir quitándole todos sí. los obstáculos. Es necesario que ellos también aprendan, es necesario que ellos también vivan los procesos. Eso les va a enseñar y les va a ayudar a avanzar. Amén, y, sí. y bueno, qué bueno. De verdad que estamos aprendiendo en esta noche mucho contigo, mi Pau. Muchas gracias. Y bueno, eh, hablando un poco del legado, la Biblia narra una historia eh, de una mujer que influenció en la vida de un niño que ni siquiera fue su hijo físico, pero que podemos decir que fue su, su hijo adoptivo, que Dios permitió que fuera su hijo adoptivo. El legado y destino que esta mujer trazó para este hijo fue tremendo. Y esa está en la historia de Ruth, capítulo 4, eh, del versículo 14 en adelante. Voy a leerles un poco lo que, lo que encontré aquí. Eh, dice, y las mujeres decían a Noemí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 Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obek. Este es padre de Isaí, el padre de David. O sea, que Obek era el abuelito de David. Okay. Eh, me llama, o sea, quise eh, a hablar un poco de, de, de, este, de esta historia porque nosotros tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Y a veces nosotros como padres creemos que eh, son importantes los bienes que podamos dejarle a nuestros hijos en esta tierra cuando ya no estemos. Son importantísimos. Pero yo creo que hay algo más y mucho más importante y es el legado que podamos dejar que marque la generación eh, de una familia, que marque la generación de una vida. Este chico no era hijo de esta mujer, ni siquiera era su nieto porque Ruth se había casado con otra persona, eh, pero esta mujer decidió darle al cuidado a Noemía, a su hijo, Obek, y vemos que Obek fue el padre de Isaí y el abuelo de David. Y hoy hablamos todavía de eso. Qué legado tan hermoso les dejó, le, le pudieron dejar a este joven, a este hombre. Y yo creo que es el legado que nosotros debemos anhelar para nuestros hijos, que nuestros hijos sean... Eh, generaciones de, de adoradores que podamos tener dejar una generación que, que exalte el nombre de Dios y que siempre, siempre reconozca a Dios sobre todas las cosas y que esto vaya trascendiendo. Eh, sí. Y bueno, creo que tu esposo dejó un legado en ustedes, en tu sí. hija, en ti, un legado especial, hermoso, con el que ustedes están ahorita avanzando, aprendiendo y acordándose de cada enseñanza que este hombre pudo dejarles en esta tierra, yo quisiera que tú nos contaras cuál es el legado que como madre estás construyendo, tú nos hablaste un poquitico, pero cuál es el legado que como madre estás construyendo en estos momentos, para Valeria. Sí. Primeramente lo que te digo, el amor a Dios, eh, yo hablo mucho con ella, eh, ya está de 16 años, mm, pienso que ya es más el sentarnos a hablar, como te digo, ella tiene la madurez para hacerlo. Eh, y mostrarle que ella tuvo una vida sin Cristo y tiene ahora una vida con Cristo. Y la diferencia tan grande. Y le digo yo, ¿qué quieres que tus hijos vivan cuando, cuando tú te cases? No mamá, yo quiero tener una vida con Cristo. Porque Dios le permite tener esas, esa, esa poder haber vivido esas dos cosas, ¿cierto? El, el estar enamorada de Dios, el servirle a Dios, eh, le hablo mucho, por ejemplo, hoy en día tú sabes, la generación de ellos está muy atacada por internet, por el colegio, mucho más acá que tú sabes que aquí no es permitido entrar la religión al colegio. Eh, entonces, muchas veces hay a veces como diálogos con ella, de hacerle ver las cosas, porque es que el mundo empieza a envolverlos, ¿cierto? Y el mundo empieza a mostrarles lo malo bueno y lo bueno malo, porque así dice la palabra. Eh, y es entonces empezar como a hacerle ver las cosas y quitarle las vendas. Eh, a mostrarle la verdad. No, no me gusta. Y estoy en contra de la religiosidad, ¿cierto? Eh, porque así como yo fui una mujer religiosa, fui piedra de tropiezo para mi esposo, no lo quiero ser para mi hija, ¿sí? Eh, entonces le pido mucho a Dios sabiduría para poder dejar ese legado en ella de amor con Dios, de que ella se enamore de Dios como yo estoy de él. ¿Mm? Y la única forma que lo pueda hacer es mostrándole Cristo en mí, no mostrándole religiosidad, no mostrándole presión. Um, ella a veces llega y me dice, mamita, porque así son los niños, te preguntan: eh, ¿escuchar música que no sea cristiana es de pecado? Gracias a Dios, yo tengo unos pastores de una doctrina muy sana. Yo le respondo, mi amor, yo no soy quien para decirte qué es pecado y qué no es pecado. Siéntate, ora y pide al Espíritu Santo que reargulle a tu corazón, porque yo lo voy a pedir para ti. Obviamente, si tú estás escuchando esas groserías, esas vulgaridades que dicen, pues yo te digo no, ¿cierto? Pero pídele al Espíritu Santo, que Él te va a mostrar que es lo bueno y que es lo malo. Y ahí descalzo en el Espíritu Santo, porque yo le digo, Señor, ahí te la dejo. <ríe> ¿Sí me entiendes? Y Dios la reargulle. Y cuando yo paso, yo la escucho que está alabando a Dios. ¿Sí? Entonces, o a veces yo le digo, ah, mami. Analiza bien esto. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios si esto está sano para ti. Y lo hacemos. Y Dios se lo revela. ¿Sí? Así como a veces podemos cometer muchos errores como esposa, también podemos cometer muchos errores como mamás. Entonces es dejar que siempre Dios, Dios sea el que meta la mano. Eh, también he aprendido a a mostrarle a ella, eh, tener el carácter, el carácter en la vida, eh, pero siempre venir de la manita de Dios, el ser organizada, son muchos legados que tú puedes dejar en tus hijos, hoy en día yo me volteo a ver a mi niña y ella nomás adquiere hasta la mueca que yo hago, la mano que yo hago, y es lindo ver que es como, como una copiecita tuya. Entonces, más responsabilidad siento yo. Porque mi esposo decía algo, y es de que, que salía en Facebook, era que le decía al papá al hijo, cuida tus pasos. Y él le decía, cuida los tuyos porque yo los estoy siguiendo. Entonces, hay que cuidar nuestros pasos, porque tenemos una generación detrás de nosotros y que está siguiendo nuestros pasos. Ser ese ejemplo... No es de palabra, es de actos, es, de, es de, que, de que diga, wow, mi mamá habla de Cristo, pero es que vive a Cristo. ¿Mm? Así es. Eh, las palabras las podemos escuchar, pero nuestro ejemplo es el que pueda arrastrar. Eh, no es nada más que convenza que el ejemplo de una persona, que el testimonio de una persona, y qué bueno que dejemos legados, y qué bueno el legado que está sembrando en tu hija, Paola, qué bendición. Eh, gracias por compartir con nosotros esta noche eh, todo lo que has vivido como madre, como esposa eh, lo que sigues en el proceso porque este proceso es, diariamente vamos a seguir procesados por Dios y Dios enseñándonos y Dios formándonos para sacar lo mejor de nosotros eh, y bueno hay mucha gente eh, hay mucha gente acá así que Vamos a, a, a seguir saludando a la gente antes, Paulita, porque quiero que antes de que nos, que nos despidamos de la audiencia eh, puedas dejarles un mensaje a todas las personas que están conectadas y bueno, también les puedas por favor contar un poco de... De, de tus redes sociales, que te sigan y que nos cuentes la última producción que tuviste que por ahí la seguimos muy de cerca entonces vamos a saludar un momentico acá, vamos a seguir, acá está Cristian diciéndonos, cada batalla que vencemos y damos por testimonio se convierten en motivación y fortaleza para que otros también puedan vencer, así Amén. es Amén Amén Hay otra personita por ahí, somos el mejor referente de nuestros hijos, dice lais María Hernández Total Lice. Eh, bueno, ahora acá, eh, hay mucha gente que tal vez este programa lo está viendo ahorita en vivo, hay otras que lo va a ver por diferido, si quisiera que dejaras por acá. ¿Qué mensaje podrías darle a las madres que están conectadas en este momento y a las que van a estar por diferido? Eh, ¿Qué mensaje les puedes dar a ellas? De todo lo que, lo que ya está permitido vivir. Yo le decía a, a la pastora, porque tuve un sueño, que Dios me decía que, que Él me iba a dar lo que yo quisiera. Y yo me desperté como muy impactada. Obviamente pues que sé que hay cosas que es su voluntad y no las va a dar. Y yo le decía, ¿qué haría si tuvieras a Dios enfrente de era Te voy a dar lo que tú quieras. Y ella respondió sabiduría. Y es eso lo que tenemos como madres que pedir. No solo como madres, como esposas, como mujeres solteras, bueno, en fin, en nuestra vida. Sabiduría. Es Así pedirle es. mucho a Dios el ser esa mujer sabia, el que con sabiduría vas a, vas a, a criar a un hijo, lo vas a hacer crecer, lo vas a ver. Eh, uno, uno cría a sus hijos para que puedan salir a afrontar la vida y que no necesiten de nosotros, pero entonces para poder tener ese objetivo es ser sabio y estar de la mano de Dios claramente. Claro que sí, muchas gracias por ese mensaje, eh, gracias a todos los que se conectaron en esta noche, qué bendición tenerte, tenerles por acá y bueno, antes de que te despidas mi pavo, por favor, eh, regalos las redes sociales para todas las personas que están acá conectadas y las que están ahí por diferido, y háblanos eh, recomiéndanos la canción que este, tú estés lanzando no hace mucho, para que podamos ir a YouTube, al canal, a darle me gusta, a seguirte, y a hacer que esa página empiece a crecer mucho más. Gracias. Eh, sí, la canción se llama Derrama tu poder. Es una canción que nació en medio de, de la dificultad cuando diagnosticaron a mi esposo de que ya eh, no, estaba desahuciado. Él fue parte de esta canción, eh, ministró mucho nuestras vidas, ministra mucho nuestras vidas, fue un refresco para nosotros. Eh, mi esposo, aunque haya perdido la memoria, nunca dejó de cantarla, nunca dejó de adorarle a Dios. Eh, así que eso, al, siempre había querido hablar sobre la mujer del flujo de sangre, eh, de cómo ella con su fe hizo que saliera el poder de Dios para sanarla a ella. Y quiero mostrarles al mundo a la gente de que nosotros podemos ser esa mujer también y activar nuestra fe para que Dios saque ese poder para nosotros. Eh, el video es muy lindo, te soy sincera, eh, Dios ministró mucho nuestros corazones haciendo este video. Mi esposo sale al final. Quisimos darles a honra a él. Así que vayan a verlo. Estoy en YouTube como Paola Higuera. Se escribe con H. En Facebook estoy como Paola Higuera. Y en Instagram como Paola Higueras. Y pues ahí está mi testimonio. Y están las otras canciones que Dios me ha regalado. Qué bueno. Así que no dejes de seguir a Paola Higuera. En YouTube. En Facebook. En Instagram. Por favor. Sigamos a esta mujer. Sé que va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Y... Gracias por ese testimonio, gracias por estar aquí con nosotros. Bendicos. Eh, sí, hombre, gracias, gracias de verdad. Nos bendices mucho. Bendices nuestras vidas. Y sé que mi esposo te manda también muchos saludos. Eh, saludos te recordamos señor. mucho. Claro que sí. Y, y bueno, muchas, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones a la persona que está contigo trabajando de la mano. Muy amable, estuvo allí con nosotros también. Eh, y bueno, saludos a, a Vale. Un abrazo a tus pastores, gracias por estar allí. Y Dios te bendiga, Pau. Un abrazo Amén. enorme. Que pases muy Un buena. Un abrazo. Noche. Bendiciones para estás, todos. Señora, igual. Chao. Bueno, y a toda la audiencia que quedó acá conectada, eh, no se les olvide. Eh, está YouTube en YouTube también nosotros aparecemos como Intimidad Bank. Pueden también seguirnos, ahí van a estar también. Estos programas están, cada uno de esos programas que hemos venido trabajando, por favor vayan a la página. Eh, hay una nueva canción de Intimidad, BAM, que va a salir muy pronto, así que por allí estén pendientes. Eh, estén muy pendientes a, lo, a los trabajos que hemos venido trabajando. Y bueno, por ahí hubo un cover que también estuvimos trabajando. Si le crees a Dios, por favor acérquese a la página y también por favor denle like y recomiéndenla. Recomiéndenla, que sé que también va a ser de mucha bendición para otras familias. El próximo martes estaremos con otra mujer eh, muy hermosa también, desde Bucaramanga va a estar Marilisa. Eh por nosotros también bendiciéndonos, así que no dejes de conectarte, por ahí vamos a estar mandando la, la publicidad, vamos a tener en nuestras redes sociales montadas para que tú te puedas conectar el próximo martes y también puedas compartir la información con otras personas. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí con nosotros y que pases una excelente noche, bendiciones, gracias a todos. Chao.